Soy Juan Villoro, con un saludo desde México para los bibliotecarios de Argentina. Les comento que mi obra, Conferencia sobre la lluvia, fue escrita para inaugurar un pequeño teatro en una biblioteca de México, la Biblioteca México, y el teatro se llama Antonieta Rivas Mercado. Me comisionaron un monólogo por esas razones teatrales del presupuesto, no había dinero para más actores, eh, pero eh, lo importante para mí fue tratar de celebrar la profesión de bibliotecario. Yo trabajé en esa biblioteca eh, haciendo la revista que se llama también Biblioteca México y que es una revista que trata de recuperar papeles dispersos, secundarios, eh, privados de escritores eh, conocidos. Entonces, en eh, mi frecuentación con los bibliotecarios pues me interesó mucho este oficio que son los grandes intercesores entre los libros y los lectores personas que muchas veces no conocemos eh, y que están un poco como sombras en las eh, bibliotecas, pero sin las cuales nosotros no podríamos disponer del de acervo que nos ha formado como lectores. Eh, me pareció interesante que el bibliotecario diera una conferencia, porque en sí misma la conferencia es un género teatral, tiene mucho de representación, pero también que tal y como ocurre en una célebre obra de Shekhov eh, sobre los daños que causa el tabaco, mi bibliotecario se distrajera y empezara a disertar de otros temas para pasar a otra forma del discurso que es la confesión. Entonces, que empezar hablando de cosas aparentemente expositivas y luego hablar de su vida privada. El tema de su conferencia debería ser la relación entre la lluvia y la poesía amorosa, que es una relación muy fecunda. Basta que el cielo se nuble para que a un poeta se le ocurra un poema relacionado con el amor, de preferencia con el amor perdido. Entonces él quiere hablar de esto, pero al hacerlo se distrae y habla de otras lluvias y de otros amores, es decir, de los suyos propios. La gran pregunta de un monólogo es ¿a quién se dirige? ¿Por qué una persona habla sola? Y naturalmente el gran enigma para mí era tratar de demostrar que el bibliotecario tiene una escucha muy peculiar, naturalmente no Revelo de quién se trata porque ese es parte del misterio de la obra, pero eh, hacia ahí se dirige eh, toda esta disertación o divagación. La obra ha, ha sido muy bien acogida, eh, se ha presentado en distintos países y eh, afortunadamente ahora eh, está en cartelera en Buenos Aires, en el Teatro Regina, con un magnífico actor, Fabián Vena, eh, y bueno, he podido ver muchas encarnaciones de este eh, bibliotecario. El actor mexicano Arturo Beristain decidió celebrar sus 50 años como actor representando esta pieza. Me parece que, que es muy interesante poderla llevar no solamente a teatros, sino a espacios en donde se reúnen los bibliotecarios, los conocedores de la literatura, etcétera. Entonces ha sido realmente una, una muy buena experiencia y yo traté de demostrar que en tiempos en que se habla tanto de la lectura en red, de la lectura de libros electrónicos, eh, no podemos eh, ausentarnos, alejarnos de eh, las personas que nos han entregado los libros en papel. En uno de los momentos el bibliotecario dice lo mejor de los libros son las manos que nos los entregan. Mientras tengamos Necesidad de otras manos, eh, necesitaremos libros en papel. Entonces, esta cofradía de los libros, la forma en que nos relacionamos para bien o para mal con las personas a través de ellos, es de lo que trata Conferencia sobre la Lluvia, que es en el fondo pues, la celebración de un bibliotecario y la exploración de sus vértigos interiores. aprovechó lo que toda mujer se reserva para una tarde de lluvia pertenece a un autor inglés estoy seguro en Inglaterra llueve mucho bien entre tantas propuestas, ¿por qué Fabián Mena elige conferencias sobre la lluvia para su primer unipersonal? Bueno, como bien dice Juan Villoro en esta conferencia sobre la lluvia, eh, no elegí, no se eligen los amores, no se elige enamorarse. Como uno, uno no puede elegir cuándo va a llover. Cuando el bibliotecario describe su historia de, de amor, su, su gran historia de amor eh, que está representada en, en Laura que él cree que es una señal porque justamente es la musa de Petrarca eh, dice en un momento eh, sucedió como en un pasaje de Cortázar lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella fue lo que ocurrió con Soledad nos elegimos como se eligen prendas de ropa a Beatriz no se la elige a Julieta no se la elige dice Cortázar no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Al ver a Laura sentí eso. No elegí. Amé. Llovió encima de mí. Y es lo que pasó. Me pasó con la obra. Por supuesto que eh, no, no se eligen los grandes enamoramientos. Suceden. Y cuando me encontré con este material eh, me sentí tan enamorado como el día de hoy. Y, y creo que es un, es un gran, gran amor eh, y ojalá que dure toda la vida. Eso pensaba Alfonso Reyes, dueño de una biblioteca más Siempre envidié su silla. Mandó a hacer un mueble para el lector absoluto. Tenía brazos amplios, de madera pulida, con una tril para libros pesados y otro para libros más pequeños. Incluía cenicero, cosavasos, recipiente para lupas y una lamparita. Perfecto. Su silla era un monumento a la inmovilidad. En la visión de Fabián Mena, Personal, ¿Qué lugar ocuparon y ocupan las bibliotecas en su vida, los libros y la lectura? Bueno, la lectura, los libros, las bibliotecas, eh, el mundo de, eh, que propone la, la literatura, ¿no? que es el mundo de la imaginación. Eh, por suerte, pertenezco a una generación que los libros lo eran todo. Eh, más allá de, de los juegos típicos eh, de, de, de una edad, ¿no? En la infancia. Eh, también el bibliotecario dice un texto parecido. Eh, pero en mi caso, todo lo que tiene que ver con la unión con la literatura ha sido, creo que determinante y fundacional para lo que después me dediqué en la vida, que es la actuación. Sin imaginación, la actuación no se puede hacer. Eh, y haber descubierto que existe una imaginación eh, haber este, disfrutado de viajar por el mundo eh, haber conocido historias eh, de personas eh, sentimientos que uno no puede describir eh, todo ese material que aparece en los libros, en la palabra escrita eh, es algo que no solamente despertó a mi mundo imaginario sino que me hizo conocer, eh, conocerme, conocer el mundo eh, es, eh, ha sido generacionalmente nuestro internet, nuestro Google eh, y agradezco tantísimo que haya sido así porque el, la lectura es algo fundamental es un, es un arte que en este caso en la unión encima con el teatro ha unido de una manera extraordinaria y, y muy amorosa como es esta conferencia sobre la lluvia que es exactamente la unión de la gran literatura con la literatura teatral no hay forma de restaurar lo que la lectura arruinó en mi espalda. Pero hay males peores, no me creo. Soledad. Soledad era alérgica a los ácaros y los libros producen ácaros. También era alérgica a los ratones y los libros producen ratones. Supongo que en el fondo era alérgica a mí. Muchas veces se desconoce el rol de, de los bibliotecarios, ¿no? su labor eh, y, y su formación. Entonces salen preguntas como se estudiará para ser eh, bibliotecario, qué se estudia, se estudia para ordenar libros. Entonces la pregunta es, ¿cómo se preparó Fabián Vena para este rol? ¿Hubo una visión antes y después sobre las bibliotecas y los bibliotecarios propiamente dicho? La preparación de mi trabajo siempre es este, bastante técnica y, y rutinaria por momentos porque eh, tiene que ver con poner en práctica lo que me han enseñado y, y más ahora que estoy mm, eh, también eh, formando a, a, en mi propia escuela a actores, entonces este, mi mirada sobre la concepción de un trabajo eh, cada vez es más técnica. Eh, no los voy a aburrir con lo que significa la técnica actoral eh, pero básicamente tiene que ver con que el rol, que si bien es determinante eh, no aparezca en un principio ¿no? eh, primero tiene que estar la conexión nuestra en este caso más que un bibliotecario era una persona sensible una persona conectada eh, con la vida a través de los libros pero tranquilamente podría haber sido un mecánico, un panadero un maestro, un poeta eh, ver la vida desde su propio prisma ver la vida desde un, una vocación muy grande que es lo, como la tiene este bibliotecario eh, ese es el primer acercamiento y es el, el fundamental, ¿no? encontrarnos eh, con nuestra propia verdad encontrarnos con eh, una empatía muy grande en el pensamiento del personaje, en su estado emocional y en sus circunstancias. Eh, por supuesto que el interés por los bibliotecarios eh, es mayor en mí a partir de este personaje como también nosotros tenemos la suerte, los actores, ¿no? de vivir otras vidas y, y es muy retroalimentante nuestro trabajo porque de pronto nos encontramos con personajes que nos ayudan en determinadas cosas en nuestra vida y, y también es muy importante vivir para después trasladar esa experiencia de los personajes. Eh, sí sé que se tiene que estudiar, sí sé que hay mucho, eh, sí sé que hay una comunidad de bibliotecarios eh, impensada en un principio, eh, pero sí sé que están muy conectados. Eh, me parece que tienen eh, una conexión con... Un, un arte maravilloso como es la, la literatura eh, y ya me parece que incluso para mí forman parte eh, de, de esas personas que rozan la erudición entonces eh, eh, son gente muy, muy admirable ¿no? eh, todo ese bagaje de información que tienen eh, a, a través de la literatura y de los libros de todos los tiempos es casi casi envidiable eh, y se me han presentado bastantes bibliotecarios desde que estoy haciendo esta, esta conferencia el conferencista es un bibliotecario que por momentos ofrece una visión sobre los autores, sus obras y la propia biblioteca y sus procesos, pero también sobre el lector y la lectura a través de recursos de la comedia y la parodia. ¿Cómo transcurren estas relaciones en la interpretación actoral y su vinculación con la lluvia? Bueno, las características del personaje, eh, por supuesto que vienen después... De eh, el conflicto que abarca toda la obra. Acá hay un recorrido muy, muy interesante, porque, si bien está La Pluma de Villoro, que es un, un, eh, un autor muy querido y muy reconocido en el ambiente literario, y, pero también eh, sabe que tenía que hacer una obra de teatro y es una obra de teatro, de punta a punta no se podría decir un, ninguno de esos textos, por más poéticos que sean si no tienen una intención, si no tienen un, una conexión con, con la verdad eh, entonces eh, mi conexión con el material ha sido puramente teatral eh, hay un recorrido dentro de la obra donde por supuesto eh, como en cualquier situación de, de vida eh, hay unas circunstancias, a un increyendo hay una manera de contar determinados relatos de una forma eh, en, y con una empatía emocional distinta a otra eh, hay una prosodia, hay una, eh, una búsqueda constante también al ser un, unipersonal de mantener vivo eh, al espectador entonces hay una cantidad de cosas ahí que también forman parte de nuevo del, del terreno técnico y en cuanto a, lo que, a la literatura en sí, a lo que de alguna forma eh, dice Villoro en su texto es justamente esta unión maravillosa que hace eh, entre la lluvia y el amor eh, los planos que se manejan en, en el espectáculo tienen que ver con una conferencia en principio que intenta ser dada el mundo de la poesía y el mundo de la lluvia y el mundo del amor dando vueltas, ¿no? esos planos en donde de manera fantástica y mágica están absolutamente relacionados unos con otros Muy bien, ¿y qué comentarios eh, has recibido de la obra y si es que recibiste comentarios de, de, de, de, de bibliotecarios eh, algo que recuerdes, que quieras contar? Bueno. Es de esos espectáculos en los cuales uno puede estar absolutamente orgulloso para siempre, porque es de esos espectáculos en donde la gente que va, como bien dice el bibliotecario, hay gente que viene a oírme solo porque allá afuera llueve y no se quiere mojar. Algunos ya llegan mojados, los, los he visto dejar un chaquito bajo su silla. Otros solo vienen para dormirse o por el vino que dan después. En el caso de que den vino o ese líquido rancio servido en vasos de hospital que produce cirrosis instantánea. Eh, empieza a describir de alguna manera el verticario quiénes son aquellos, no? en eh, una suerte eh, de recorrido poético sobre eh, aquellos que tienen el coraje de ir al teatro, por ejemplo, eh, o en este caso de, de oír una conferencia. Eh, lo cierto es que eh, este espectáculo reúne, eh, como todos los espectáculos, espectadores de todo tipo. Y, y todos esos espectadores eh, siempre tenemos la devolución eh, por lo menos aquellos que se nos, se nos acercan y después lo que terminamos conociendo o nos terminan comentando es que le provoca una gran fascinación hayan leído un libro en su vida o hayan leído todos los libros de su vida eh, hay algo ahí de que tiene que ver, que trasciende a la literatura, por más que de punta a punta se abre de, de libros y de poetas, eh, la trasciende, porque estamos en presencia de un personaje, que es este bibliotecario, que no por nada me parece que eh, eh, el autor no le ha querido poner nombre, no tiene nombre. Eh, creo que tiene que ver incluso con la inmediata eh, identificación que nos provoca este ser humano contando sus historias y, y contando eh, parte de... de ...de su vida... Eh, ...¿qué más?... ...¿de qué estaba hablando?... ...divagué... Eh, eh, ...esto es algo que también le ha gustado mucho a, al autor poner en su obra y que tiene que ver con la divagación, Como empezamos a hablar de algo y terminamos hablando de cualquier otra cosa pero ahora sí, me acordé el comentario de la gente por supuesto que aquellos que tienen una conexión muy directa, muy pasional con la literatura terminan en éxtasis porque disfrutan muchísimo la obra al haber constantemente hasta incluso chistes literarios eh, una conexión, una manera de relatar cualquier cosa a través de, de un lenguaje de literatura, eh, la gente que está muy conectada con eso eh, disfruta muchísimo. Eh, y yo también disfruto mucho, eh, porque también, eh, así me pasó la primera vez, eh, soy lector, y este es un gran homenaje a los lectores, y poco se habla de los lectores, eh, como poco se habla también de los espectadores de teatro. Tanto los espectadores de teatro como los lectores somos los que sostenemos esas dos grandes artes. Eh, es un gran homenaje a ellos y, y es un espectáculo eh, que se disfruta muchísimo arriba y abajo del escenario. Así que esperemos, este, rogamos y, y así estamos haciendo las cosas para que tenga muchísima más vida. Muchas gracias. Vimos conferencias sobre las lluvias con mi esposo y nos encantó la obra. La verdad que la, la actuación de Fabián Vena, buenísima, lo, interpretó un, un bibliotecario con el famoso estereotipo de los bibliotecarios. El, la persona erudita que conoce muy bien los libros y, y que puede dar una conferencia sobre la lluvia, justamente, recurriendo a todas las este, grandes obras literarias. La, lo único que yo diría es eso, que sigue siendo el estereotipo de los bibliotecarios. Estos que somos, que conocemos todos los libros, que sabemos todo lo que hay aquí adentro, que somos medios distraídos, despistados, pero la obra fue maravillosa. Disfrutamos, mi esposo y yo, de un momento muy lindo. Gracias Fabián y gracias al autor de la obra. Mi nombre es Marianela López. Soy estudiante de las carreras de bibliotecaria escolar y bibliotecaria documentalista con orientación sociocomunitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En agosto vi la obra Conferencia sobre la lluvia y en, por este motivo quiero transmitirle eh, a Fabián mis felicitaciones eh, por su gran actuación y por la pasión con la que construyó el personaje del bibliotecario. Destaco el amor por la profesión y por la literatura que traspasaba su vida profesional. Si todavía no la vieron, les recomiendo que no se la pierdan. Muchas gracias. Hola Fabián, me llamo Dalila y estudio bibliotecología en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En agosto, cuando viniste a presentar a Mar del Plata conferencias sobre la lluvia, la fui a ver y me encantó. Me pareció súper emotiva y muy cómica en muchas partes eh, cuando las chicas del Centro Médico me, me dieron la oportunidad de hacerte una pregunta, me surgió esta duda. Para interpretar tu papel de bibliotecario, ¿te inspiraste en algún bibliotecario que vos conocés o lo hiciste en base a lo que vos imaginás que es un bibliotecario? Muchas gracias y me encantaría encontrarte en las jornadas.